¿Cómo andas, Isela? Julián, aquí estamos en los festejos de Marruecos. Ganó Marruecos y está festejando, acaba de Golear, Portugal, pero acá todas las camisetas son marroquíes. En el show, aquí, hacia donde nos trasladamos porque están los festejos y estamos con un amigo que es de un lugar muy especial que eh, está justamente alentando y apoyando a la Argentina. ¿De dónde eres? Mi nombre. ¿Cuál este, escuchaste, el, el apellido final es Messi, Waterman hola, hola, hola, Messi, Messi. y él tiene una gracia miren, miren la gracia que hace a ver oh. ¡ah! es con grito como de guía estoy sacando plata por sí, todo, sí. todo aquí, ¿eh? estoy sacando plata thank you very much Bien, te voy a decir algo sí, Bien, El 30% de todo lo que está pasando Pero <risa> <¿Qué> es? <risa> Está buenísimo Matías Por favor Matías, Matías trae, trae esa... Es un poco de la locura que se ve Es un poco de la locura que se ve Aquí en la cama del mundo. Todo gracias queda sí, engancha Ahí está arengando, Messi Está arengando más, me encanta y él larga ese caso al final que no sabemos lo que es? Los amigos ahí filmándolo. Pero, okay. Mati, ¿nos escuchás bien? Que te quiero hacer una pregunta. Ahí volvimos. Ahí, ahí volvimos. Viste, viste. Está un poco excitado el amigo. Lo Pero vi, bueno, por eso le va a abrir, eso sí. ganó dinero y... Y avanza en la Copa del Mundo el hombre de Bangladesh, claro. es el país hermano ahora de Argentina. No, el nuevo país hermano. Claro, es eso le iba a preguntar a Matías. ¿Es Bangladesh sí, ese chico que habló con nosotros? Porque no lo había escuchado al principio. ¿Es de Bangladesh, Mati? Yo no lo había entendido eso. Claro, es de Bangladesh. De Bangladesh, sí. este país que tanto apoya a la Argentina, sí. junto claro. con la India, sí. Pakistán, Argentina, la cura desmedida, que los marroquíes se los van a ver ir, venir. Claro. Esto, el partido terminó ya hace casi cuatro horas y ellos están... Como locos, eh, muy, sí, sí, sí. Escuchame, yo dije que sos el gurú del Mundial, porque vos ayer nos dijiste, ojo mañana, porque puede haber una gran sorpresa y como que intencionaste de que Marruecos podría ser la gran la gran sorpresa. Y cuando ganó dije, bien, Matías lo sabía, bueno, el gurú. Yo no me sorprendo porque sabe muchísimo sí, le pusimos a Marruecos, a un choto, acá, ¿Qué está abajo? ¿Qué está? Pero mostramos, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, es un chico, pero pensé que era un pequeño, pasando, Mati, que era un pequeñito, pero no es un chico. Mati, no entendemos nada. No, sí, no se entiende cuando vas Claro, porque est estás ahí con la, el fervor de muchos marroquíes, de algunos bangladesíes. Recordamos, y Gisela bien, bien lo decía, Marruecos le ganó a España y fue la gran sorpresa por claro. penales. Y cuando llegamos y dice, Matías, ayer vaticinó que ganaba Marruecos o que podía dar el batacazo. ¿Lo sabías? ¿Se, se percibía, Mati? ¿Se es, van pasando, se dice en español, español, le eh, digo que sí, están ah, está, está. <risa> se Van español. pasando eh, también hay mucha gente de Palestina, que está aquí festejando y aprovechan ellos para ofrecer su causa también, mm. este, la gente de Palestina. Además nos regalaron una bufandita de esa de Palestina ah. y yo me la dejé colgada y cuando quise entrar a la cancha me la sacaron. Entonces dijeron, la guardo en la mochila y no, no me permitieron entrar con la bufandita palestina porque... Temen que puedas hacer alguna expresión política del estadio ah. y no permitieron ingresar con la respecto a los derechos que quiere ganar este, este sitio allí de que está en conflicto, de con usted. O sea, tiempo? Mati, quisiste entrar con una bufanda de Palestina al estadio y te la sacan en la puerta, no te dejaron ni guardarla en la mochila. ¿Eso es una disposición de los cataríes o de FIFA de que no se pueda hacer ninguna manifestación política? De los dos, o sea, de los cataríes y de, de FIFA que también lo, lo apoya. Claro. Hemos visto algunas banderas de Palestina en el estadio, Mira. pero bueno, nosotros tenemos credencial de prensa y uno piensa que tenés acceso no, tenés acceso a otros lugares, bueno, eh, no directamente no se dejan ni que la guardes en la mochila. La dejaron afuera y después vení a buscarla, pero... El me di buscarla fue después de pelearlo un rato largo. Claro, no, no volvimos a buscarla porque evidentemente la, la, la pantita no iba a estar. Entonces, fue inocentemente y seguramente si abordaba la mochila entraba a la cancha. Pero no, sí, no. No. El claro. tema era el regalo que nos habían hecho. Los parecidos que te convidaban un té y un bombón de parecida y además se daban eh, una carta con... donde vos podías meterte el gobierno y pero, no, conocer cuál es la lucha de ellos. Claro. Y lo poníamos en prensa y so le sonreímos, le, o sea, caímos bien y regalaron los banditos